en lo que se refiere a las opciones de entregar trabajos la que está marcada es de momento sin depósito, la opción por defecto. Vamos a ver qué es lo que significa cada una de ellas. Sin depósito es que el trabajo que nosotros estamos evaluando y del cual se hace el correspondiente informe de originalidad no va a quedar depositado en ninguna base de datos. En depósito de trabajos estándar supone que ese trabajo que se está analizando quedará depositado en una base de datos de Turnitin y podrá ser comparado por cualquiera de los usuarios de Turnitin que intenten correr un informe de coincidencia y e similitud. En lo que se refiere a trabajos de la institución, eh, en uno de los servidores de Turnitin se habilita una base de datos que va a corresponder exclusivamente a la Universidad de Sevilla y cualquier comparación que se haga, no quedará abierta a las búsquedas de otros usuarios y solamente trabajará como si fuese un modo local. En cuanto al repositorio elegido por estudiante, en caso de que demos de alta estudiantes y sean ellos mismos los que suman los trabajos, podrían tener la posibilidad de elegir en cuál de las modalidades queda eh, recogido el trabajo a evaluar. En condiciones normales, Decimos que cuando estamos trabajando con versiones previas lo suyo sería hacer una opción sin depósito eh, y solamente cuando ya estemos hablando de entregas finales hacer o bien el depósito de trabajos estándar o el depósito de trabajos de la institución.